Danilo Medina, el expresidente, dice que no lo van a avergonzar. ¡Qué alegría! ¡Tenemos oreja! <risa> el expresidente y dirigente del partido de liberación dominicana PLD, Danilo Medina, dijo que no lo van a avergonzar como líder de ese partido ante el ataque que ha recibido los últimos meses por parte de sus opositores. Manifestó sentir orgullo y un honor del tamaño del Pico Duarte. La ver es? presidir esa organización ah, política. Yo. Sí, Medina claro. encabezó el acto de la jur juramentación de 6.600 <ríe> nuevos miembros de diferentes municipios de Santiago, realizado ayer en el Club Gregorio Urbano Gilbert del barrio libertad de esta ciudad ay Dios mío, asimismo manifestó su indignación ante el relato falso de lo que cometen algunos ciudadanos que quieren opacar lo que hizo ¿Qué hizo Dani? <risa> <risa> y no tienen el recuerdo de la transformación de toda la provincia del país por parte de su gobierno que en su opinión se caracterizaba por escuchar los problemas de cada sector ajá, viene mi opinión viene mi opinión Señores, Danilo Meña tiene su gente. Claro está, porque si usted, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo hago rico a la familia, a Angel Angelizado, yo lo hago rico, yo tengo un proyecto, no, ¿verdad? Tú, puedo, ¿No? tú no, me no. haces rico a mí, tú puedes tener no un discurso, si tú no dices nada, yo... Por ejemplo, yo le hice rico a la ¿A familia. Son... Y llamo a la familia que vengo para Macorís. Familia, yo necesito que usted me mate un elefante. Que yo voy para allá y quiero carne de elefante. ¿Qué hará la familia? Busque ese elefante. No, no, busco dos. Dos. Es decir, que esos miembros que él supuestamente inscribió ya están inscritos. Lo que pasa es que le deben la vida a Danilo Medina. ¿Eh? ¿Por qué lo hizo rico? Eh, eh, por la parte izquierda, como dicen. Danilo Medina, tú no te puedes avergonzar. Tú eres la vergüenza. ¡Ay! Usted es la vergüenza. Tenía un hermano preso. Dos hermanos presos sin vergüenza y haciendo política. El cuñado preso. Señores, la Junta Central Electoral tiene que tranquilizar gente que no pueden hacer política. Ladrones del PLD que no lo van a avergonzar. Inmediatamente un hermano mío cae preso por droga y yo estoy avergonzado. No. Automáticamente no tenga que ver con eso. Si sí, tengo vergüenza. Ese señor... Debe pensar para pararse así en, en un podio Hablar y dedicar a este país sin vergüenza, ladrón procurador, Preso, a ver, los presos, ayúdame amable Los presos Todos los seguridad de él sí. Los coroneles, seguridad personal procurador. Su procurador está preso, que él lo puso y no lo quitó Dos hermanos, Dos hermanos presos un cuñado. un cuñado preso Y otro hermano lo están buscando, y otro lo están buscando. ladrón sin vergüenza, dilo Medina. Sin escrúpulo. Viejo acabado, bico. Dañino. De Dañino. robaste el país, sin vergüenza. Gente así, te da una pela. Gente así, uno le da y le da una pela. Que él no se sienta, que él no se sienta avergonzado. <ríe> Ay Dios, ellos hay gente, eh, el poder pone a la gente loca. ¿Eh? El poder pone a la gente loca. Está bien. ¿Y qué es lo que quiere hacer el poder ahora? Porque duró 20 años ahí. Chupando la mamila. Y ese señor, pero inmediatamente un trabajador mío cae preso y estoy avergonzado. El que tiene vergüenza. Y todavía falta por destaparse. Es sencillo. El que no tenga que ver nada, que esté preso, que salga. Tiene que salir. Si él dice que le está en una persecución al PLD, usted tiene que demostrar tienen cuarto para pagar los mejores abogados. Millones. Pero miren Melanio, este. Y no es de la crema. Melanio para <risa> el Ese ladrón. No, me, eh, Dios, me tiene me paredes, que no. hacer un ejemplo con Melanio. ¿Mil cuánto? Mil doscientos millones. Mil son mil doscientos millones. Mil doscientos por ahí. Por ahí un estimado que se robó, que no aparecen. ¿Y qué hizo ese señor? El señor sabía toda esa vuelta. Y se quedó callado y siguen saliendo. Entonces, la Junta Central tiene que parar inmediatamente lo que está haciendo este vico. <risa> Ay, Dios. Dañino, igual que el otro, el más serio de Santiago, que quiere pintarse más serio, a ver Martínez. Haciendo política, el que aprobó todos los préstamos de los deberes, ladrón. Entonces debemos coger conciencia. Este país ahora es que está cogiendo su debido, como dicen popularmente. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí, Danilo, que él no, se, él no, no, no lo va a ver con... No, <ríe> Y, y, mir, y mira, vimos ahí al principio, ¿verdad? Eso es igual, lo de Danilo okay. es igual que usted lo grabe robando. ¿Ay? Y usted diga que no. Porque lo único que falta es una grabación de Danilo robando de tantas cosas. defalcó el país totalmente y que él no se siente avergonzado. Esto es increíble lo que está pasando en este país. Y haciendo campaña, no se puede hacer campaña en ningún partido, ¿sí o no? Está prohibido cualquier partido hacer campaña, porque no es un año que lleva esto y, y, y le ha cogido el gusto a la gente. Campaña, campaña, campaña, campaña. Y, y es tan bueno eso. es, Pues yo me voy a tirar a ver si es verdad. Se ¿Eh? siente, se siente. Neto presente. Se siente, se siente. Que Neto, Neto está presente. Un discurso, un discurso. Ya, eh, eh, bien, bien, bien, bien, bien. Todos los sábados y domingos. Arroz con carne gratis. Y es un jipetón con dos choferes. Uno de noche y uno de día. Entonces, Danilo, usted lo que tiene que estarse tranquilo, callado y ponga otra gente en su partido, que hay mucha gente en el PLD. Don León. <risa> el hombre está en la calle. ¿Eh? <risa> ah, hay, hay, que tener, hay que tener los timbales bien puestos para pa usted salir a la calle a venderse de nuevo. ¿Eh? Y que ahí, no tiene que, ver, ¿eh? que ahí no tiene que ver con lo que con lo que ha pasado en su pa ¿eh? Mira, y, y las redes Dios sociales mío. le dieron una respuesta. Señores, Ay, yo, con, yo tengo amigos sí. en el PLD, personas serias, ingenieros, que dicen yo, a mí me da cosa decir que yo soy miembro del PLD. Y son gente que son nacidos y criados en el PLD. Pero hay que hacerle una pausa porque están agarrando de ahí. Ellos hay muchísima cara que usted lo puede poner. Jóvenes. ¿Jóvenes? Pero estos dinosaurios no quieren... Danilo se le... ¿eh? ¡Ay, pero ese, ese gana de calle! Y ve que... Y, ese es un tipo. Y, y, no, le, y, no, y no le dan la oportunidad porque ellos quieren todos los dinosaurios. Eso va para pa todos los partidos, dinosaurios. ¡Ey, qué es esto! Con un pueblo que... El pueblo está viendo algo ahora, ¿eh? Yo quiero que en lo que Neto esté hablando busquen el merenguito de Wilfrido valga el funcionario. Sería bueno. Sí, sí, a amable. A Danilo Medina. El funcionario ahí, es. De ella. Wilfrido valga Que se lo pongan un chin de fondo en lo que Neto sigue con el discurso. Sí, para pa despedir. El, el funcionario, funcionario era el niño, obvio, es el un funcion millonario. Ay, que no sabe, el niño. <risa> ¿Eh? Que ahí lo bailaba, el niño. ¡Pónselo! <risa> en la tambora, cuando la tambora existía, el niño no, no, no sabe cuál es no el sabido, ¿eh? Señores, pues bien, que me incomoda que vea este hombre de que en las calles haciendo política. Un hombre, un ladrón tan fino, ¿eh? Esto es increíble. Ponga, ponga gente, duque gente de su partido, la juventud, póngala de frente. Cree una esperanza en su partido, porque la esperanza de este pueblo ya está ahí. Mira, que es Luis Abinader. Después más nadie. Adelante, Villalona. <risa> no, mira, eh. Como vimos ahí al principio, ¿verdad? Eh, vimos los memes que le dieron de respuesta a Danilo Medina sobre, esta, sobre lo que dijo ayer. Y una cosa, para mí, yo sigo insistiendo en esto, el PLD, o por lo menos esa cúpula del PLD, aún no ha reaccionado de la derrota de las pasadas elecciones y no han hecho autocrítica sobre el PLD. O sea, ahora mismo, ¿cómo debe hacer PLD oposición? No han hecho autocrítica eh, para renovarse, para para regenerarse como partido político y ofrecerle una eh, propuesta atractiva al pueblo dominicano. Es cierto, no, realmente como decían, tiene agallas Gallas, Danilo Medina, pues de salir a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que han descubierto, tanto en su familia como personas allegadas y todo lo que hizo durante pues ese gobierno de 20 años, venir y decir que va a ser esto, que va a ser lo otro, y que decía que se caracterizaba pues tu gobierno por escuchar los problemas de cada sector de escuchar, se escuchaban, de hacerlo no se hacían, Ay. que es lo que hablábamos anteriormente cuando poníamos el ejemplo de la guaraná y de la huelga, que ya hay que cambiar eso porque ahora el gobierno que está ahora escucha y te resuelve. Te dice aunque sea qué cantidad de tiempo te va a resolver el problema. Pero cuando Danilo, por eso que se hacían todas esas huelgas que terminaban muerto o herido por la razón de que no tenían esa respuesta. Entonces realmente da mucha vergüenza y él no tiene ni pena ajena de tomar ese tipo de acciones.